Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de programación. En el capítulo de hoy, vamos a seguir con nuestra aplicación Menú a la Carta, generando las primeras pantallas e interactuando con la API que ya hicimos en el capítulo pasado. Si te gustan estos temas u otros de programación, no te olvides de suscribirte al canal o sumarte a nuestro server en disco, cuyo link está en la descripción. Y si además querés apoyarme, podés hacerlo a través de mi Patreon, como ya lo hacen todas estas personas. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos al video. a empezar trabajando sobre la carpeta de nuestra aplicación donde dejamos la última vez y vamos a empezar creando una aplicación flutter como no voy a necesitar flutter for web voy a utilizar voy a utilizar flutter version manager para decirle que voy a trabajar en la versión beta y esto lo que me crea es este archivito .fmb esta carpeta de manera tal que ahora cuando quiere ejecutar sucesivos comandos con Flutter Version Manager, va a utilizar la versión que yo tengo configurada ahí. Entonces, si yo ahora hago un Flutter Version Manager, Flutter Create, este Create se va a crear utilizando la versión beta. Pero antes del Create, lo que vamos a hacer es un config menos menos enable web para asegurarnos que tenemos el soporte de web instalado. Si no hacemos eso, la carpeta web no se va a crear. Y ahora vamos a crear nuestra aplicación, menú a la carta, vamos a tener un, una carpeta menú a la carta dentro de menú a la carta, vamos a ponerle app para que se diferencie, ahí se creó la carpeta y se corrió el pub get. vamos a ir a la carpeta y vamos a abrir el Visual Studio Code, mientras tanto vamos a empezar abriendo el emulador de Android, así tenemos para ir trabajando con la aplicación ahí. Y acá, como podemos ver, tenemos ya nuestra carpeta Android, nuestra carpeta iOS, que no la vamos a estar usando, pero todo lo que hacemos debería andar en iOS sin ningún problema. Y la carpeta web, que es la que posteriormente vamos a querer enviar a Vercel para deployarla. En la carpeta lib tenemos nuestro main. Vamos a hacer un poco de limpieza. Vamos a sacar todos los comentarios para reducir un poco el tamaño del código. Vamos a instalar las dependencias que vamos a estar necesitando request http versión 0.12.02 perdón vamos a usar provider para poder inyectar los servicios que vamos a necesitar no vamos a hacer nada nada muy loco así que el provider simplemente nos va a servir para el propósito inicial y de momento vamos a resolver todo con esas dos cosas Vamos a crear una carpeta que se llame Provider, porque ahora vamos a tener uno solo para poder obtener las categorías y los ítems. Más adelante, vamos a cuando agreguemos Login, vamos a tener otros. Así ya vamos dejando todo organizado. Vamos a generar ese archivo, y lo vamos a llamar Menú Provider, ya que como va a ser bastante simple, eh, vamos a incluir todo, lo, todo el manejo de categorías ítems e dentro del mismo provider vamos a hacerlo extender de change notifier de manera de poder avisarle a la interfaz cuando ciertas cosas cambian vamos a tener otra carpeta que tenga los modelos y estos modelos va a ser uno va a ser el category que son las categorías del menú entradas pizzas empanadas etcétera platos principales promociones lo que queramos para organizar las secciones de nuestro menú vamos a decir que estas categorías tienen un nombre y obviamente estas categorías van a tener unas listas de ítem que vamos a tener que crear y el ítem va a tener un string para el nombre y un string para el precio creamos los constructores importamos el ítem importamos y creamos los constructores con esto ya tenemos nuestros modelos básicos por lo tanto podemos decir que nuestro Change Notifier, va a tener una lista de Category que se llama Category. Vamos a iniciar esta lista vacía. Después, a medida que consultemos la web, vamos a poder ir llenando esta lista con datos. Para utilizar este menú Provider, vamos a crear un Change Notifier Provider. que lo que va a hacer es simplemente crear un menú Provider. A partir de ahora, cualquier parte de mi aplicación debería poder consultar este menú Provider para realizar diferentes acciones sobre él y obtener datos cuando estos cambien vamos a eliminar esta home page que nos da el Flutter Create vamos a preparar nuestro Navigator y vamos a agregar una Material Page que la vamos a definir como nuestra Home y esta Home la vamos a mandar a Categories Page que va a ser nuestra página donde vamos a listar nuestras categorías obviamente esta no existe vamos a crear un nuevo archivo categories page y por ahora a generar un stateless widget que se llame category page importamos la librería de material design y vamos a agregar un scaffold con una app bar que tenga un title y en el body vamos a dejar una list view vacía por el momento hasta que podamos obtener datos salvamos esto y vamos a ejecutarlo a ver cómo va a quedar. Hay algún error. faltó importar la página de categorías. Ahora sí, vamos a correrlo y ver qué pasa. Bien, como había explicado en el video de Navigator 2.0, les dejo acá el link por si no lo vieron. Hay que proveer un on page que recibe una ruta y un resultado. Y acá directamente vamos a dejar el default. Y ahí tenemos nuestra aplicación corriendo nuevamente, ahora queremos poder mostrar la lista de categorías para eso necesitamos una forma de obtener las categorías y darnos cuenta cuando cambian poder redibujar la pantalla y eso lo vamos a hacer con Provider haciendo un Watch sobre el menú Provider para usar el Watch lo que tenemos que hacer es importar el package de Provider y ahí este Watch lo que hace es que cada vez que mi menú Provider emita un notify listener Va a hacer que este category page se vuelva a crear y de esa manera poder redibujar la lista. Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar el builder. Vamos a decirle que tenemos tantas categorías y luego en el ítem builder vamos a retornar un list style y vamos a tomar una categoría de nuestra lista de categorías. Esta categoría. Va a ser utilizada y la vamos a agregar con su nombre en la lista. Si salvamos esto, vamos a seguir viendo la lista vacía porque no tenemos categorías. Pero podemos hacer una prueba rápida y en nuestro scaffold podemos agregar un float action button. Que tenga el icono de add y cuando lo presionamos lo que vamos a hacer es tomar al provider. Y vamos a decir que agregamos una categoría de nombre o cualquier cosa. Después vamos a hacer que el usuario pueda ingresar un texto. Vamos a crear este método y vamos a agarrar la lista de categorías. Vamos a agregar una nueva category y esta category vamos a cambiar a un constructor de keys que me gusta más como queda. Vamos a decirle que el nombre es el que me pasan y que empieza sin ítems. Una vez que agregamos la categoría simplemente avisamos a quien esté escuchando para que actualice. Si hicimos las cosas bien, ahora al apretar el botón de más me aparece el nombre de la categoría y puedo ir agregando múltiples categorías ahora en realidad yo no quiero agregar la categoría a mano sino lo que quiero hacer es agregarla en el servidor y luego quiero poder obtener las categorías del servidor para sincronizarme con la lista que tenga en el server de cuando creamos la API nos había quedado esta forma de hacer el post básicamente tenemos que agarrar la url donde tengamos el servidor y enviar un cuerpo que sería un objeto en json que tiene que tener el nombre de la categoría que queremos agregar en este caso esta es la API local yo en realidad quiero utilizar la API del servidor así ya queda andando en producción pero podríamos agregar en algún lado la configuración de si estamos utilizando el servidor local o el servidor de producción de manera que localmente podemos desarrollar con la API local y cuando generamos el APK de producción utiliza la API de producción y de esa manera no tenemos que andar cambiando esto a mano Eso quizás lo mejoremos más adelante ahora voy a usar directamente la de producción para usar la librería HTTP la tenemos que importar en general siempre le damos un alias porque acá tenemos funciones entonces lo que vamos a hacer es un HTTP.post esto recibe una URL que como dijimos va a ser la de producción y termina en categories. Y luego tenemos que darle un mapa con los datos a enviar, que en este caso sería name y esto se lo damos como el body. Esto es una función asincrónica, así que podemos esperar a que termine y acá podemos chequear cuál fue el código de respuesta y decir que si el código fue igual a 200 significa que la categoría se agregó bien y si no manejar el error esto por ejemplo podría pasar si el celular se queda sin internet deberíamos hacer en ese momento ahora si venimos a la API y le hacemos con curl tratamos de obtener las categorías que tenemos creadas hasta el momento vemos que tenemos solamente una si yo ahora presiono el botón si todo salió bien vamos a pedir de vuelta las categorías evidentemente vamos a imprimir el código por las dudas así también sabemos si esto se ejecutó ejecutamos el request Metir un HTTP 500, o sea que no pudo generar la categoría. Vamos a ver qué es lo que falló. Ejecutamos un nuevo request. Evidentemente me está faltando algo. Vamos a probar primero si el curl de antes funcionaba. Este curl sigue funcionando, por lo tanto es algo de lo que estoy mandando. Probablemente el problema es que acá estoy mandando un mapa y lo que yo necesito es mandarlo como si fuera json o me esté faltando algún header. Vamos a, ver, vamos a agregar los headers para enviar JSON. Bien, ahí me está diciendo que no sabe cómo convertir el body en JSON. Entonces acá lo que vamos a utilizar ahora es la función jenson encode para que tome este mapa y lo convierta en JSON automáticamente. De esa manera, ahora sí enviamos de vuelta un request. Ahora sí me responde con HTTP 200. Ahí mandé dos sin querer. Y si obtengo las categorías ahora tengo mis categorías entradas, bebidas, nombre 1, nombre 1 ahora cuando termino de agregar en vez de hacer un notify listener, debería hacer un refresh y este método refresh lo que vamos a hacer es que trate de leer ahora sí las categorías y ahora en lugar de un post vamos a querer hacer un get vamos a pasar estos headers de vuelta vamos a ver si el código de status es 200 significa que yo puedo decodificar el body que me viene va a ser un body en JSON que va a ser este que teníamos acá. Y lo voy a decodificar. Entonces así lo puedo recorrer. Vamos a decir que en nuestras categorías va a ser aplicar un map. Yo sé que este JSON va a ser un array. Por eso puedo aplicar un mapa. Esto va a tener un elemento Vamos a ponerle E nada más para que sea más corto. Y cada uno de estos E va a ser uno de estos objetos que va a tener un ID y un nombre. Entonces voy a convertir esto... Voy a hacer category from JSON y le voy a dar ese mapa. Y esto lo voy a convertir en una lista. Y vamos a crear el método from JSON que vamos a decir que va a devolver una categoría. vamos a decir que tiene un nombre. Por ahora no tiene ítems. Y deberíamos agregarle el ID ya que lo vamos a necesitar más adelante para poder hacer operaciones. Por ejemplo para cambiar el nombre o si queremos agregar ítems a esta categoría en el servidor. Una vez que pudimos leer las categorías, ahora sí, hacemos un Notify Listeners. También lo que podemos hacer es que, ni bien se construye este menú Provider, se llame al Refresh, cosa que la primera vez que arranca, cargue todas las categorías. Si hacemos un Control Restart, vamos a ver qué estamos obteniendo acá primero. Ok, estamos teniendo una excepción porque este mapa no sabe de qué tipo de datos está trabajando. Ahí tuvimos un HTTP 200. Me aparecieron mis categorías, si yo aprieto el botón, vean que se envía y se agrega mi categoría a la lista. Ahí estoy yendo al servidor, agregándola y estoy volviendo luego con el ítem. Acá se puede hacer algo un poquito mejor, que es agregarle por ejemplo a nuestra categoría un booleano que se llame is isSync, por ejemplo esto nos va a decir si ya lo enviamos al servidor o no entonces podríamos que si pudimos mandarlo al servidor correctamente podríamos tomar nuestro categories y agregar una categoría que tenga como nombre el nombre que nos pasaron que esté el sync en false no tenga items y el id esté vacío luego en el from json le vamos a decir que el isSync es igual a true ¿Y por qué nos interesa hacer esto? Nos interesa porque podemos aprovechar esta variable para avisarle al usuario de, una, de manera visual que su dato fue agregado pero todavía no fue salvado. Entonces en, esta, en este texto donde yo le estoy poniendo el nombre podemos definirle un text style y podemos definirle un color y preguntar que si la categoría ya fue enviada al servidor y ya fue guardada que tenemos confirmación de que eso pasó vamos a decir que, que el color es black negro y si no vamos a ponerlo en gris de esa manera apenas apretemos el botón lo que obtenemos es que nuestro ítem pasa a, se agrega como de color gris y después cuando tenemos confirmación de que se sincronizó la idea es que el ítem pasa a color negro entonces de esa manera tenemos como una forma visual para que el usuario sepa para que el usuario sepa que el ítem se está agregando vamos a hacer un contrastar porque tenemos algunas cosas en null sí, si yo ahora aprieto el más ok me falló a mí porque me falló si yo agrego una categoría tengo que hacer un notify listener ¿sí? ahí no sé si lo llegan a ver Agrego el ítem en gris y cuando se termina de salvar cambia de color dándole idea al usuario de que ese ítem ya está listo para poder utilizarse y de esa manera puedo también manejar localmente una especie de caché obviamente ese caché está en memoria no va a sobrevivir si la aplicación se cierra y arranca de cero pero apenas el usuario agrega ve el dato de hecho esto lo podríamos hacer independientemente de hacer el post lo podríamos hacer mucho antes entonces el agregarlo localmente es instantáneo y después en background se maneja todo el, el tema de agregarlo hacer el post y después hacer el fetch de nuevo. Esa es una experiencia para el usuario mucho más completa y aparte nos permite, cuando está grisado, que no lo podemos cliquear, ese tipo de cosas. Pero el usuario ya puede ir agregando las cosas y de hecho hasta podríamos hacer este post, lo podríamos hacer diferido y, y esperar un poquito porque si el usuario agrega varias, hacer post de una sola vez, con eso ahorrar batería, o ahorrar datos, etc. Lo único que nos está faltando acá es dejar al usuario ingresar el nombre de la categoría para agregar eso fuera de cámara agregué rapidito un widget que uso en varios proyectos que es un custom dialog que básicamente es un, un diálogo que tiene tres funciones se puede salvar se puede cerrar o se puede borrar un ítem es algo muy simple después cuando vean el código lo pueden analizar no tiene nada raro básicamente soporta agregarle un título un child que es el formulario que queramos agregar en ese diálogo y después tres botones el OnDelete es condicional, si no le paso un callback no lo pone. Eso sería para el caso de agregar. En cambio para editar podemos agregar el borrar. Con ese diálogo cree un nuevo categoría dialog que utiliza un text controller para el input de texto, genera un form con validaciones y llama al custom dialog y cuando aprieta un save válido y se lo paso al widget que me llama. Ahora en mi category page en lugar de hacer un provider.ad category directamente, directamente puedo llamar a un show, show dialog y en ese show dialog, cuando apretan save, hago el add de la categoría con el valor que me ingresó el usuario. Ahora, si yo aprieto el más, me aparece mi diálogo de categoría, puedo ingresar un valor, al darle guardar, me aparece el pizzas y ahí el pizzas quedó guardado. Asimismo, cuando alguien hace un tap, sobre el list style yo podría hacer esto mismo pero ahora pasándole la categoría sobre la cual estoy haciéndole el tab de esa manera ahora me aparece la categoría tengo la opción de borrar o que no lo tengo definido el callback pero podría y tendría que hacer el endpoint en el servidor o podría guardar el nuevo nombre lo cual tampoco tengo hecho y lo vamos a hacer más adelante me está faltando en mi category dialog, que si yo tengo un category en el widget, obtener el name. Este signo de pregunta es lo nuevo que se viene a dar, que es el tema de nulabilidad. Lo que hace es que si este category es null, no ejecuta el punto name, de manera que esto no tire una excepción. Y en su, y en su defecto, lo que hace es retornar null y hace que el texto por defecto arranque null lo cual es decir que no hay texto y si category no es null va a obtener el name de esa category y se lo va a asignar al text editing controller de manera que cuando yo aprieto bebidas el text field se me va inicializa con la palabra bebida, si cancelo no hace nada. Así que bueno gente por hoy vamos a parar acá porque antes de seguir tenemos que hacer un trabajo tenemos que agregar cosas en la API que lo vamos a hacer en el próximo capítulo y con esas nuevas cosas que agregamos en la API vamos a hacer nuevas cosas acá en la interfaz así que esa es la modalidad que vamos a ir haciendo en los sucesivos videos mezclando un poco de backend y frontend en simultáneo lo más interesante que me parece que se pueden llevar de este video es esto de hacer como un fake del agregado de los ítems y tener conocimiento si ese ítem ya fue enviado al servidor o no creo que ese efecto a los usuarios les suma mucho porque si están en una internet lenta el hacer el post y después hacer el get para el refresh puede demorar mucho y si yo agrego una categoría pongo guardar y no veo el ítem instantáneamente puedo pensar de que no están dando la aplicación entonces de esta manera yo puedo avisarle al usuario ya sé que todo lo que quisiste agregar ya estoy trabajando en ello y ni bien pueda te confirmo que está todo agregado. Eso lo suelen hacer varias aplicaciones. Lo podemos hacer con diferentes efectos. Este de cambiar el color es como el más simple. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene para otro.